Ir con Sara después de la escuela hoy. Prometo llegar a tiempo a cenar. Mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes. ir al patio. Es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero. Mami, dime que sí. Digo que no. Solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos. Y a salvo estarán. Sí.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 Urano lo único que sabes cómo girar. Neptuno es azul, el más frío de su clase. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio, Venus, Tierra.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 Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados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 Girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish swish swish Swish swish swish swish swish swish Los limpia parabrisas hacen swish swish swish Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip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 Roma, rema tu bote suave por la corriente, feliz feliz feliz feliz la vida solo un sueño. Rema rema rema tu rima, bote suave rima, por la, rima, corriente. Feliz, por la feliz, corriente, feliz feliz feliz feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, feliz la vida solo un sueño. De sol un rema sueño. rema rema tu bote.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 subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, insigüenza araña otra vez subió.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 ratón, el gato, el perro y el ratón. ¡Ay, oh, el de río, el gato, el perro y el ratón! El que soy el ratón, el que soy el ratón. ¡Ay, oh, el de río, el que soy el ratón! El queso el queso se queda solo, el queso se queda solo, ay oh el queso se queda solo.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 si a una botella verde le ocurre cae abre ocho botellas verdes colgando en la pared. Ocho botellas verdes colgando en la pared. Ocho botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre y cae abre siete botellas verdes colgando en la pared.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 anciana Hobart Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta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 Papá Get up. Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té. Panecillos calientes.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 Diddle dumpling, mi hijo John Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle diddle dumpling, mi hijo John Con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle diddle dumpling mi yo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 Todo el la ciudad montado en un pony. puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni. Yankee Duro, sí ya sé, Yankee Duro grande, escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle si sí, y ya, así Yankee Doodle dandy. Escuche el ritmo de la música y se hábil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabia como un millón Yankee dodo sigue así ya, sí. Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee dodo sigue así ya, sí. Yankee dodo grande Escucha el ritmo de la música y se hable con las chicas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 Osotedi Osotedi, Osotedi da la vuelta Osotedi, Osotedi vuelta, Diosoté suelo Osotedi, Osotedi te alto Osotedi, Osotedi toca Diosoté cielo Osotedi, Osotedi inclínate Oso te di, oso te di, toca tus dedos Oso te Dios oso te di, apaga la luz Oso te di, oso te di, di buenas noches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 Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueva en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó